kita kati, kita kata, guli kita kati, kita kata. kita kati, kita sama lagi kita kati, kita kita kati, kita kita kati, kita para para para para para para para cruzado cruzal, tal cruzal, cruzado cruzal, cruzado, cruzado, cruzado, cruzado, cruzado, cruzado, cruzado. No nada, no, nada, no nada. Otro poquito, Oye, más, otro poquito, no. más, otro poquito, más, otro poquito, más, otro poquito ahí. cata. <música>